Continuamos aquí en Al Día el Informativo de la Televisión Universitaria y vamos a presentar ahora un video, una nota que estuvimos realizando al Secretario General de Ciencia y Tecnología de la Universidad que eh, habló en el marco de la inauguración del Módulo de Bioquímica y Farmacia. Bien, así repasábamos entonces la entrevista a Pedro Zapata, el Secretario General de Ciencia y Tecnología de la UNAM. Y la tenemos ya a Alicia Boren, la rectora de la universidad, aquí en piso para charlar sobre distintos temas, distintas cuestiones y actividades que se estuvieron realizando semanas anteriores. Pero antes de charlar con ella, vamos a compartir eh, el fragmento donde el presidente de la Nación reconoce la labor de la rectora de la Universidad Nacional de Misiones en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Todos saben soy egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que me formé en la educación pública y que desde hace más de 30 años dicto clases como un modo de devolverle a la sociedad el esfuerzo que hizo por mí. La Universidad de Buenos Aires nos deja una enseñanza. La universidad debe acercarse al alumno que quiere estudiar. Bien lo saben, Alicia Borgen, rectora de la Universidad Nacional de Misiones y Antonia Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, que hoy nos acompañan en esta receta. Alicia Alicia es ingeniera forestal, fue reelecta en su cargo para el periodo 2022-2026. Además, fue la primera mujer electa democráticamente en asumir la rectoría de la universidad. Veamos entonces este fragmento donde reconoce la labor de dos mujeres que están a cargo de universidades eh, en dos polos muy opuestos, en el norte del país y en el sur, eh, la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad eh, Nacional San Juan Bosco de la Patagonia. Así que bueno, ya vamos a charlar con Alicia. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, Florencia. Un gusto estar acá. En... ...en el programa de nuestra universidad. Sí. Bueno, eh, ¿qué significado tiene también esta, este reconocimiento, no? Como mujer, como profesional al frente de la universidad. Y bueno, una gran emoción porque también este, no sabíamos nosotros... ...que iba a ser esta modalidad. Fuimos invitadas a, al Congreso y bueno... ...fue cuando estuvimos sentados en el palco de honor del presidente... ...donde nos informaron que nos iban a mencionar. En fin, o sea que fue una sorpresa y bueno eh, creo que es un reconocimiento de la universidad pública gratuita y de calidad y en esta, en esta convocatoria participó mi colega Lidia Blanco que también ha hecho es la primera rectora mujer electa y la primera mujer electa de la rama de las enfermerías, o sea que ella tiene también ese mérito muy importante de posicionar a la, a la enfermería y ser rectora no uh -huh. eh, y bueno la verdad que muy feliz, muy emotivo eh, también compartimos con, con otras y otros referentes importantes que, que iba mencionando eh, el presidente en su discurso y que realmente este, muestra cómo las políticas públicas transforman las realidades y la vida de las personas ¿no? así que, eh, bueno, el agradecimiento a nuestro ministro a Jaime Persí porque fuimos postuladas por, por el ministro y bueno, así que fue, fue un, una emoción y una experiencia y un privilegio este, llevar a la UNAM eh, a ese escenario. Alicia, bueno, y hablando de, de, de cuestiones públicas y de este reconocimiento, también hay eh, anuncios de financiación para nuevas carreras. Sí, ese mismo día, posteriormente, tuve la reunión con el eh, subsecretario de Políticas y, eh, y Planificación Universitaria, uh -huh. el licenciado Daniel este, López, y bueno, nosotros estamos con, con cinco propuestas que es la carrera de arquitectura, territorio y urbanismo que ya hemos cerrado, el año uno o se va a haber un contrato programa de dos años en dos etapas, año uno y año dos donde está la carrera nueva de, de la Facultad de Arte y Diseño que es la arquitectura, la de arquitectura una carrera nueva de Ingeniería Mecatrónica para la Facultad de Ingeniería de Oberá una tecnicatura en gestión pública de la Facultad de Ciencias Económicas, eh, otra, eh, el, eh, sí, el profesorado en Ciencias de la Educación para la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y una, un ciclo de complementación curricular que es la licenciatura en Conservación y Desarrollo Ecorregional que, que va a tener la modalidad a distancia. Así que un abanico interesante de carreras Cinco nuevas. Cinco proyectos hay... nuevos que que es muy importante, una inversión importantísima en recursos cargos docentes, contrato programa que bueno, para que pasen a ser parte del plantel docente deben en, en un periodo de dos años concursar, uh -huh. así que hay un compromiso de parte de nuestra universidad ¿no? Uh -huh. y bueno, y creo que eh, el acompañamiento de las políticas públicas en el crecimiento y desarrollo de, de la universidad son muy importantes, no solo como en obras de infraestructura que que bueno, que inauguramos recientemente en, en el módulo de la bioquímica y farmacia uh -huh. y que ya está por licitarse también el módulo de la Facultad de Arte y Diseño, que ya lo había anunciado el presidente en ese acto y también el proyecto que tenemos en San Vicente, uh -huh. que es una obra mediana de, de 800 metros cuadrados, pero que posiciona a la Universidad Nacional de Misiones también en el centro de la provincia, Dado que hoy estamos alquilando un espacio físico para, para dar este, respuesta a demandas concretas de, y, y, bueno, y este, contribuir en la formación de nuestros jóvenes, que, que creo que, que la educación y la ciencia son los pilares para la transformación socioproductiva de nuestro país. Uh -huh. Bueno, y siguiendo con, con estas ampliaciones, también tenemos eh, acuerdos para ampliar carreras y nuevos edificios, por ejemplo en Puerto Iguazú. Claro, bueno, ahí está en el área de ciencia y tecnología, uh -huh. porque lo que sobra, esto es obra, esto lo que es de, de la de bioquímica y farmacia, lo que es de arte y diseño uh -huh. y lo uh -huh. que es eh, San Vicente, está financiado por eh, el Ministerio de Obras Públicas, en un programa que firmó uh -huh. el ministro Gabriel Catópodis con el ministro Jaime Persic. Uh -huh. Y en, otro, en este otro rubro que es de, de ciencia y tecnología, está financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el de crear, de, de construir y equipar ciencia. ¿no? Entonces, acá tenemos en Posada un instituto de doble dependencia, donde está el Instituto de Biología Subtropical más el Instituto de Materiales de Misiones, un predio muy importante de 3.000 metros cuadrados donde va a permitir también la migración de una gran parte de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales acá en el campo, que es uno de nuestros lineamientos, digamos, del Plan de Desarrollo Institucional y en el mismo sentido el Instituto de Biología Subtropical Nodo Iguazú, que hace más de 20 años que, que desarrolla sus actividades de, de, de ciencia y transferencia en, en dos casas que tenemos alquiladas uh -huh. También avanzamos en una alianza estratégica con la Administración de Parques Nacionales y con este CONICET y UNAM, donde se va a construir un edificio de 2.300 metros cuadrados en el mismo predio de la Administración de Parques Nacionales, donde van a estar alojados investigadores del CONICET que están de doble dependencia, investigadores de parques nacionales y... Este, investigadores de la Universidad Nacional de Misiones Así que nuevos espacios, nuevos proyectos para seguir transfiriendo este eh, conocimiento científico ¿no? Creo que el conocimiento de la ciencia hace desarrollar a los países ¿no? uh -huh. cuando uno sí. observa el nivel de desarrollo que tiene cada país uno observa que, que, que la inversión que hacen en esos rubros son muy importantes uh -huh. Eh, Alicia, bueno, también el tema de eh, las becas Belgrano, becas en general, eh, es un tema muy importante ¿no? para los bueno, estudiantes. Está, está abierta la convocatoria uh -huh. para las carreras que son carreras estratégicas. En el mes de enero fuimos invitados al lanzamiento donde se amplían las carreras que pueden acceder a estas becas de Manuel Belgrano, que son becas equivalentes a un ayudante alumno eh, semi, de, con semi-dedicación. La verdad que es una beca muy importante, por supuesto, requiere rendimiento académico y compromiso del estudiante ¿no? eh, de estudiar. Así que eh, muy felices, estamos ahora postulando. Nosotros somos eh, tenemos más de 800 becas beneficiarias ya en las etapas. Se comenzó con 12.000, después al año siguiente se duplicó y ahora son 36.000 las becas que se están asignando a nivel nacional y también tenemos las becas Progresar, eh, de las cuales eh, en el último dato que tengo el año pasado había más o menos 8.000 beneficiarios en la Universidad Nacional de Misión. Uh -huh. Sin duda alguna, que es una ayuda importantísima para los estudiantes, los Yo ingresantes. Creo que, sí, la verdad que, que es una ayuda. Aparte, la, la universidad también invierte muchos recursos la sí. política de inclusión, con los comedores, con los albergues. La provincia acompaña con el boleto estudiantil, que también es muy importante el aporte que hace este, a la educación. Y bueno, creo que eh, las condiciones están dadas para que todos los jóvenes que quieran estudiar y apuesten a la educación superior, la falta de recursos no sea una cuestión que le impida estudiar. Claro. Alicia, volviendo al tema de las, las obras, eh, proyecciones de tiempos, de plazos para las construcciones, ¿hay da algo? Preferido? Bueno, nosotros... el bueno, yo ya firmé, ya se suscribió el convenio con eh, el módulo de, de Arte y Diseño, Ahí están los pliegos, en cualquier momento sale la licitación. Eh, igualmente el módulo de, eh, de IBS, Iguazú, que va a ser un centro interinstitucional de investigaciones subtropicales, así se va a llamar. Ese proyecto se presentó hace dos jueves, que está, ya está mirando el equipo técnico de, del Minsic y eso cuando esté finalizado este, ya se están trabajando al mismo tiempo los pliegos para la licitación. ¿no? Justamente ayer el ministro Daniel Filmus dijo bueno, que hay un compromiso importante de, de avanzar, ¿no? o sea ya cumplimos todas las etapas. Y yo en esto también quiero destacar el equipo eh, de construcciones que tiene la Universidad Nacional de Misiones, que está bajo la cartera de la Secretaria General de Recursos Humanos e Infraestructura, la contadora Liliana Riveros, y del director del área de construcciones, que es el arquitecto Eduardo Tavia. La verdad que estas posibilidades se dan porque hay un equipo claro. que trabaja, elabora los proyectos, los presenta. Entonces, o sea, eh, gestionar esto significa ir con un proyecto sí. y pedir el financiamiento y postularnos a los, a los financiamientos. Y eso es gracias a, a, a la gestión y el trabajo que está haciendo toda esa área para, digamos, ver que ahora tenemos un programa que, que permite dar respuesta al crecimiento que tiene la universidad. Bueno, muchos proyectos, muchas eh, ideas y, y concreciones también para este 2023-2024, así que, bueno, esperemos que sea con éxito todo sí. y, bueno, que sigamos sigamos creciendo, ¿no? Por supuesto, bueno. En es, este año tan especial de los 50 años que por se Por supuesto, así que estamos trabajando, vamos a tener este, la semana de, de nuestro aniversario que cae un 16, justamente un domingo. Vamos a tener una serie de actividades, miércoles, jueves y viernes anteriores, donde vamos a, a tener énfasis para discutir y debatir distintas cuestiones que de, son de nuestra universidad. Vamos a tener invitados especiales y bueno, y el acto de, de, de inauguración o del el aniversario del cincuentenario va a ser el día miércoles. Uh -huh. Así que estamos muy felices trabajando porque hay un reconocimiento y un crecimiento de la universidad donde distintos actores en toda su historia han contribuido y han permitido que nuestra universidad se posicione y crezca y sea lo que hoy tenemos. ¿no? Bueno, gracias Alicia por tu tiempo, por venir y por contarnos todos estos, estos detalles. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir una pequeña pausa, recordá que puedes seguirnos en todas las redes sociales y en la página transmedia.unam.edu.ar donde nos podés ver en vivo. Ya seguimos.